Esta semana, en Capital de los Simios. Refugiada ucraniana que se fugó con padre de familia queda parcialmente ciega tras sufrir inflexión. ¡Ejale, vuelve nuestra ucraniana favorita! ¿Ticking de eye habrá sido? Sí, Ticking de eye. Manifestantes de Sri Lanka incendian la casa del primer ministro. Adiós comunistas. ¡Renuncia Boris! ¡Ay, pero, ay, ay! Pero Boris Johnson. ¡Oh! Oh. Ah, ya sabían alegraba. ¿eh? Sí. En Pero como tan güeyón. La cruzada del holandés que perdió 22.000 euros en Club Pecadores y fue amigos. Ahí no liga a nadie. Y usted sabe, profe. ¿eh? Sí. El señor de los Anillos tendrá su cuota feminista. Ay, ay, ay Eso lo quiero ver. Es la señora lo ver. de los Anillos. Yo creo. ¿Menstruales? <ríe> o, o, o la señora que entrega el anillo, no sé. Claro. O busque el Una... anillo en la señora. Claro. Un alcalde se casó con su novia Caimán, a la que vistieron de blanco para la inusual ceremonia. Imagínate una chupada de la novia. <risa> <ríe> <risa> Tendremos las redes chile al día y mucho más. ¿En dónde? En la capital de los simios. ¡Ay! Oye. Don profe, ¿cómo, ¿Cómo está? Don... Yo muy bien, Don Estecho, ¿y usted? Yo como el Loli, me llegó el viejazo. ¿Qué le pasó a Don Stitchon? Ando con dolores, achaques de viejo ya. Eh, a, a ¿Ha cuando los viejos le duelen los huesos y dicen, ah, va a llover? Sí. Ah, ando igual. ¿no? Ah, por eso el temporal. Sí. <risa> <risa> Yo creo que eso. Eso se llama sejuela. En todo caso, la viejentud se llama. Sí, la cejuela juventud, chuta. Me llegó la viejentud, profe. Ay, ay, ay. Entonces va a haber que programarse para que usted agosto lo tenga que pasar en el norte ahí con harto calorcito. No, está loco, chu por lo que pasó ahora en el norte, va, va a quedar la mansa cagada. ¡Uh! Que no. ¿Verdad, cabro? Apareció un perremo. ¿Y qué, qué es un perremo, profe? ¿Un pez que rema? Un son, un, son unos peces que parecen anguilas, que pueden llegar a medir 10 metros de largo. Unas cuestiones así, pero enormes. Y lo encontraron en Arica. El drama es que los perremos son de aguas profundas, muy profundas. Ándale. Sí, y en la mitología japonesa se considera que ellos son los portavoces del, de los tsunamis y los terremotos. Ah, se hace viendo una buena varica. Sí. Mira, una explicación un cachito más científica, pero un cachito nomás, porque todo esto es mitología. Dice que si se empiezan a mover las placas por debajo, los peces como que se asustan y salen a la superficie. ¡Ándale, Osa! <coughs> y fuiste bueno, ahí justo lo cazaron en Arika. Por lo menos van a ser, van a tener harto pescado frito. El drama es que en la zona de Arica no tenemos un terremoto así de magnitud con ruptura de placa desde el año 1870 y no, 1868. Ah, pero entonces se merecen uno, pues, profe. No, si están tan pasaditos ya, así que se viene uno brígido. Sí. Lo malo es que estamos con este gobierno que está ausente de puros eh, practicantes, así que vamos a ver cómo, cómo procede, ojalá que no pase nada huevón, que no se le ocurra temblar el sábado porque el presidente aparece el lunes, huevón <risa> todo caso. Sí, weón. Bueno. no, y con cuea <risa> aparece el lunes con cuea, sí, y con el marroco abierto sacándose los mocos sí, sí es que aparece bueno. sí es que aparece, huevón bueno. sí, ah, y la isquia ahí diciendo es que nosotros a la, a la, traemos ondas <risa> <risa> ondas galácticas <risa> Uh, reapareció la isquia pero eso lo vamos a tocar en Chile al día reapareció la isquia a puro dar jugo la asia Sí. Sí pues ah, oiga ahí. la otra que está dando jugo a estas alturas ya es la refugiada ucraniana porque se nos viene la vuelta al mundo profe éjale sí, la vuelta al mundo la vuelta al mundo tercera parte de la teleserie que está mejor que verdad oculta ¿eh? Sí, esto, esto da para largo, porque si pensamos que la primera iba a ser noticia, la segunda ya fue notición, ahora sigue la teleserie de nuestra querida amiga ucraniana. Sí, pues, está con conjuntivitis porque parece que le cayó quesillo. <risa> Oficialmente parece que no es eso. <risa> no, veamos. Dice... Dice, refugiada ucraniana que se fugó con padre de familia queda parcialmente ciega tras sufrir infección. No, eso fue un maleficio que le tiró la otra, bueno. Capaz. Un sí. machito fue donde la tía Yoli. Sí, fue donde la tía Yoli, así. Que nos vaiga bien, que nos vaiga bien. No, porque le vaya mal a la ucraniana. Que le vaya mal, ah, que le vaya ah, mal. Ah, verdad. Sí. Hace unos meses la ciudadana ucraniana protagonizó una historia de amor prohibido, ya la habíamos tocado acá, con el padre de la familia que la acogió en Reino Unido. Durante un viaje a Alemania, la joven contrajo una infección ocular que afectó su visión. Ah, y viajó a Alemania. Sí, vos ya estar en verano. Ah, pero esto había sido en Reino Unido, a lo mejor fue digging de ahí allá, no, bleh. yo sospechoso, ¿ah? ¿eh? sí, más que sospechoso. Sofía Karkadim, de 22, la refugiada ucraniana que inició una relación amorosa con el padre de familia que la recibió en Reino Unido, se encuentra parcialmente ciega debido a un problema de salud. De acuerdo con el periódico británico The Mirror, Tony Garrett, de 29, el padre inglés con el que comenzó una relación dejó de trabajar para cuidar a la joven, ya que padece una compleja infección ocular. Mmm, Sospechoso. ¿Le habrá pasado su bolsita de té por ahí? ¿Verdad? <risa> La ucraniana contrajo un agente patógeno durante un viaje por Alemania, el cual dañó su visión. Por tal motivo, debió ser sometida a una intervención, intervención quirúrgica para salvar eh, su ojo. Chucha, ¿que le sale, está saliendo cara, weón. Sí, ah, esta venía con, con problemas. Sí. Garrett afirmó que él se encargará de proporcionarle todos los cuidados necesarios a Sofía durante los seis meses que dura el proceso de recuperación. ¡Ándate! ¡Chucha! A la vez que dedicará ese tiempo para componerle canciones que narran su historia. <risa> <risa> ¡La cagó el con tiempo! <risa> Cabe recordar que la pareja se conoció cuando ella llegó a la casa de Tony, donde él vivía con su esposa e hijos Actualmente ambos residen juntos en su nuevo hogar ubicado en el condado de West Yorkshire, Inglaterra Mira, luego de estallar la invasión rusa, la joven ucraniana llegó a Lviv, a Lviv en calidad de refugiada gracias a un programa internacional que le permitió, me, le permitió perdón, trabajar, estudiar y vivir con una familia del Reino Unido según el periódico de San Sofía se enamoró de Tony Garrett, padre de familia que la acogió en tan solo 10 días, y cómo la acogió exacto, en el primer momento, tras una serie de problemas producto de la cercanía entre ambos Lorna, la actual esposa, ex esposa echó a la joven de su hogar y su marido se fue con ella sé que la gente pensará mal de mí pero son cosas que pasan pude ver lo infeliz que estaba Tony apenas vi a Tony me enamoré fue algo muy rápido mencionó Carcadín y ahora ya no lo ve o oh. lo ve a la mitad no más? <risa> lo vea a media claro ya no lo ve en 3D <risa> En tanto, Tony expresó Lamentamos el dolor que hemos causado Pero he descubierto una conexión con Sofía como nunca antes Tras revelarse su amor La joven expuso que varias personas comenzaron a tachar a de rompehogares Sin embargo, la pareja afirmó que está feliz Y que sus eh, demás familiares aceptan su relación No, esta cuestión ya hay... la... Sí, pues la habrá mandado a la esposa a algún alemán Para que le venda el liguete ahí a la ucraniana, ¿no? Capaz que al algo raro pasa ahí porque... O al pasar, Exacto. ¿se imagina que la siguió así al pasar? Bueno, ah, un... le tiró, tipo tipo Guanaco le tiró ahí con un chorro, con algo. <risa> le echó el copete. Bueno. Le tiró su cumshot. Oh. <risa> <risa> Capaz que haya sido el mismo güey. Bueno. Capaz, <risa> pero es que ¿Ah? es verdad, o sea, ya salen de una para seguir en otra, salen de una para seguir en otra No, pues es... si yo cacho que va a seguir la teleserie, está buena en todo caso ¿eh? Sí, pero mira, en seis meses más vamos a estar eh, revisando cómo es que se curó la mina y cómo ahora eh, siguen siendo felices O capaz que le pase alguna otra cuestión Mire, ojalá que no, ojalá que ya sean felices, No, pero yo creo que la esposa igual va a buscar venganza ahí no, sí. después se viene buena porque a lo mejor después los cabros chicos también van a buscar venganza y... No, si está, está potente la historia Sí, ¿eh? mejor que Verdad Oculta, en 25 sí. años más queremos ver qué pasa también Queremos ver qué pasa también, pues Sí, porque por lo supuesto. más probable es que la flaca salga embarazada Claro, pues, ¿ves? ¿eh? Entonces de ahí van a tener sí. rivalidades con los hermanos No, si sí. ¿sí está buena de teleserie. Sí ¿eh? No, buena, no se la pierda buena. Sí, va a estar atento a, a qué es lo que ocurre con nuestra ucraniana favorita Exactamente Oiga, profe, ¿y en Sirenanca qué pasó? Uh, en Sirenanca... Cayó el comunismo. ¿Cayó el comunismo? ¿Así como está cayendo en Argentina? Sí, Argentina está despertando. Vamos, falta chilito nomás. Falta chilito. <risa> no, que okay, no despierte chilito. Que tus hueones despiertan de otra manera. Bueno, en todo caso. <risa> <Sí>. <risa> no, imagínense. Ya tenemos un hueón más o menos comunista que quieran imponer otro más. Así como más eh, radical. Alojado. ¿Más o, alojado, eh, o a, no sé, pues, a, al hotelier. Pero si a este hueón no lo quiere nadie. ¿no? Sí, los arbolitos están desapareciendo de todas las redes. Sí, pues que estamos en invierno, por eso. Se le ah, cayeron está... las hojas. Se le cayeron las hojitas, es el punto. Exacto. Mira, manifestantes de Sri Lanka incendiaron la casa del primer ministro. Cientos de personas transmitieron en redes sociales la invasión a las habitaciones e inclusive disfrutando de la piscina. Autoridades no han reportado víctimas de la conflagración. Y que está la caca. Está... No tienen ni para ni pa portar la ni para Turín, allá. No, nada. Ahora, ojo, que Sri Lanka... Antiguamente se llamaba Ceilán. ¿Ceilán? Sí, y ustedes se preguntarán, ¿y eso en qué le afecta a Boca? Uh -huh. eh, el famoso té Ceilán que usted se toma proviene de esta isla. Entonces, si está la cagada, lo más probable es que las exportaciones del té disminuyan. Así que el té también va a subir. Acópice de té por si acaso. Puo, no van a tener que tomar pura agüita perra nomás, profe. O té Brasil, o esa que no salva a nadie. <risa> Pero si es Julero ese té, po. Bueno, en todo caso. Los manifestantes de Sri Lanka incendiaron la casa privada del primer ministro, horas después de haber perseguido al presidente en su residencia, mientras meses de frustración por una crisis económica sin precedentes se desbordaron el día sábado. Yo pensé que eran fotos de Bolivia esta vez. No. <risa> Cientos de miles de personas se congregaron en la capital, Colombo, durante la mañana para exigir que el gobierno asuma la responsabilidad por la mala gestión de las finanzas de la nación y por meses de escasez de alimentos y combustibles paralizantes. Bueno, ¿Estás seguro que no está hablando Sudamérica? Estoy pensando lo mismo, sí. Pero ojo, eh, pero si este es un gobierno comunista, socialista, ¿cómo va a tener una mala gestión, sobre todo en finanzas? Bueno, me, me extraña, ¿eh? No sé, pregúntele a mala a lo mejor él le puede encontrar la explicación, Pero bueno, si este puede encontrar la explicación a todo lo que sea zurdo. Eh, capaz que diga que es todo culpa del imperialismo yanqui. No, claro, ¿Qué? sí. Eh, siempre el imperialismo ya que tiene la culpa Claro Después de al saltar las puertas del palacio presidencial Se podía ver a cientos de personas en transmisión en vivo En las redes sociales caminando por sus habitaciones Y algunas, entre la bulliciosa multitud Saltaban a la piscina del complejo Hay que recordar que allá está en verano Ah, va encima sí, Se vio oro riéndose y descansando en los majestuosos dormitorios de la residencia Uno de los cuales sacó lo que, según él Era un par de ropa interior del presidente <ríe> Gotabaya, Raya poco antes que las tropas que custodiaban la residencia dispararon al aire para contener a la multitud hasta que Rajapasca se retirara de forma segura. Patitas, Arra ¿para qué te quiero? A Rajapasca le robaron los calzoncillos. Claro, y salió a Rajapasca. Quedó a Rajapasca. A Rajapasca nomás. <ríe> El presidente fue escoltado a un lugar seguro, dijo a la FP una alta fuente de defensa bajo condición de anonimato. Todavía es el presidente, está siendo protegido por la marina. Dijo que el presidente había abordado una embarcación naval en el puerto de Colombo, luego, que luego se trasladó a las aguas al, del sur de la isla. No, pues ya, ya cagó ya. No, podemos no, bueno. No, pues. <risa> la mansión de la era colonial que dejó es uno de los símbolos claves del poder estatal de Sri Lanka. Y los funcionarios dijeron que la partida de Rajapaksa, planteó dudas sobre si tenía la intención de permanecer en el cargo. ¿Y quiere quedar ahí, weón, con miles de personas que quieren tocar esa? En <risa> todo caso, me imaginé la embarcación que, que puede haber tenido. <risa> Una cámara. <risa> Una cámara en <de> neumático. <risa> <Y> fly. <risa> Poco después de que la multitud irrumpiera en el Palacio Presidencial, la cercana oficina frente al mar de Rajapasca. también cayó en manos de los manifestantes. No, si lo quieren con papas fritas, te weón. Oh, la fuerza... Fue el 18 de octubre, hombre. Sí, sí. Allá se les llegó el, el juliazo. Claro. Julio. julio llegó con revolución. Sí. Todo caso. Las fuerzas de seguridad intentaron dispersar a las enormes multitudes que asaltaron el distrito administrativo de Colombo. El primer ministro, Ranil Gurrique Messingue, oh, los nombres raros, bueno, la primera persona en la línea para suceder a Rajapasca, convocó una reunión de los líderes políticos y dijo que estaba dispuesto a renunciar para llenar el camino hacia un gobierno de unidad. Pero eso no logró aplacar a los manifestantes que irrumpieron en la residencia privada del primer ministro y le prendieron fuego al caer la noche. No, si sí, seguro los van a querer bien. Claro. <ríe> Aquí, hasta que se caen todos, se, se mueran todos. Hasta que la dignidad se haga Exacto. <risa> las imágenes compartidas en las redes sociales mostraron a una multitud vitoreando el incendio, que estalló poco después de que un destacamento de seguridad que custodiaba al desgraciado Ajá. atacara a varios periodistas fuera de la casa. Hasta el momento no se han reportado víctimas en el incendio y la policía dijo que el primer ministro y su familia estaban fuera en ese momento. Sí, los locos ya están en Estados Unidos o en China. Bueno. Ya se fueron, ya. Sí. Bueno. Más temprano, una portavoz del hospital principal de Colombo dijo que tres personas estaban siendo tratadas por herida de bala, junto con otras 36 que sufrían dificultades respiratorias luego de verse atrapadas en bombardeos de cárcel lacrimógeno. Ah, pero la han sacado barata. Bueno? Claro. Sí. No, no, no uno. un... <risa> ¿Una campea ella o no, no, nadie lo vio venir. No. <ríe> Sri Lanka ha sufrido meses de escasez de productos básicos, apagones prolongados e inflación galopante después de quedarse sin divisas para las necesidades de importación. El gobierno ha dejado de pagar su deuda externa de 51 mil millones y está buscando un rescate del FMI Ay, socialistas pues. Qué lindo, eh, la manera de, de, de administrar, ¿eh? Sí, son pero, uff. Eh, la policía había retirado el toque de queda emitido el viernes después de que partidos de oposición, activistas de derechos humanos y el colegio abogado amenazaran con demandar al jefe de policía. Miles de manifestantes antigubernamentales ignoraron la orden de quedarse en casa e incluso obligaron a las autoridades ferroviarias a operar trenes para llevarlos a Colombo para la manifestación del sábado. Chucha. Oiga, eh, ¿al final qué va a pasar con este país? ¿Va a desaparecer del mapa? ¿Se lo va, lo va a comprar Farca? Eh, <risa> así como está, por el precio. Sí. <risa> A ver, eh, los disturbios se producen al final de la gira de Cricket en curso de Australia en Sri Lanka, con el equipo de Pakistán también en la isla para su próxima serie. la verdad que ya juegan esos juegos que son bien raros. Cricket. Sí. Eh, y eh, por su parte no se sabe nada más de qué es lo que va a pasar con Sri Lanka. Obviamente el, el gobierno ya cayó. Y lo importante es que la gente está despertando de, del comunismo Están saliendo, también como en Argentina Oiga, todo caso, y parece que en Cuba hay, hay, siguen las manifestaciones Bueno, que allá están pasando más piolas O más, eh, digamos, bajo perfil a estas alturas ya Sí, ¿tú crees que la prensa acaba va, va a hablar algo en contra de Cuba? No, para nada, pa. De hecho, Habla. si te das ¿Ah? cuenta, en, en la tele prácticamente no han hablado de Sri Lanka Y lo que han dicho, es que han mostrado algunas fotos así como anecdótico Pero en ningún momento que han, han dicho que fracasó el gobierno socialista de allá pues. no, la, la última república autoproclamada, verdadera y 100% socialista Oiga, pero lo, lo realmente importante es que Bori compró 10 sopaipillas, profe Ah, es que con eso nos va a salvar de todo Y no sé si las pidió con mostaza Ay, ah, no sé, yo creo que no, para no hacerle daño a la tía el carrito. ¿Ah? Pero lo importante, eso es lo importante y lo bonito. Claro. <risa> ah, ah, mierda, noticia buena. Ojalá que la aceite haya estado rancio. Sí, güey Pucha, yo de verdad cuando leí esta noticia que viene a continuación, de verdad yo pensé que. Eh, ¿Se me emocionó? Lo, me emocioné cuando dijeron renunció el Boris, renunció el Boris. Y yo dije: No puede ser, weón, por fin. Y no, no era ese Boris. Era el Boris No, Johnson, era ese Boris, po. era el Boris Johnson. Ah, ya, era el Boris bueno. Claro. El Boris que se baña. <risa> claro, suponemos. El que por último, sí, pues, se le nota en el pelo por profe. Ah, sí, en todo caso. ¿Ah? ve que su salía como siempre eh, con el pelo cerrado, Parecía que se lo había secado recién con el secador Sí, era como como que no quería asumir su alopecia Claro Y se tira el pelito <risa> para adelante así Ese no andaba con el marro cubierto, sí? no se sacaban los mocos Yo por último no, nunca lo vi sacando, sacarse los mocos No, no, por lo menos ese no. en público sí. Veamos, dice Boris Johnson Veamos las cuatro claves del escándalo que de esa toma de 50 renuncia en el gobierno Y motivó a la dimisión del primer ministro Oiga, pero se da cuenta la diferencia, profe, de un país desarrollado. Acá sí. limita el primer ministro, ya cuando se ve pillado o se ve eh, acorralado por algunas eh, faltas que, que hace. Y aquí, esto bueno, pueden hacer y deshacer, se deshacen en disculpas, dicen que los malinterpretaron, que no, que aquí, que allá, ¿y qué pasa? Nada. No pasa nada, po. ahí sigue. Ahora, técnicamente, el Boris Johnson no hizo nada, él. El tema no, es. No, pues él no hizo nada. El tema es que eh, va más. Por el lado de, de que mintió y encubrió, se supone. ¿Mm? Entonces ahí está como el, el problema. El pasado 30 de junio, el diario británico de Sam publicó que el entonces su jefe de la bancada del Partido Conservador en el Parlamento, Chris Pincher había manoseado a dos hombres en un club privado en Londres. ¡Uy, cotito! Sí. Pincher quien había sido nombrado en ese cargo por Johnson en febrero de este año, en medio de una reorganización del Ejecutivo, renunció inmediatamente. O sea... Ya, cuando el diario publica, el loco renuncia, eso significa que lo aceptó Claro Pero después, a los pocos días, los medios británicos publicaron información sobre al menos otros seis casos de supuesta conducta sexual inapropiada Inapropiada, perdón Por ¿Ah, parte eran de bien... Sí, ocurrió en los al... últimos años Era, ¿Eran bien alternativos? Sí, sí No, y el, y el loco dijo que necesitaba apoyo médico profesional y que va a cooperar con la investigación y todo O sea, el loco reconoció inmediatamente que estaba cagado Ah, ya y, y de aquí viene la pregunta, ¿qué pasa con Boris Johnson? Uh -huh. Entonces, lo que pasa es que el, el pasado 1 de julio, la oficina del gobierno le dijo a la prensa que Johnson no sabía que hubiera acusaciones contra Pincher antes de su nombramiento. Mm, ¿Sospechoso? Puede ser, no, no sé. Sin embargo, el 4 de julio el portavoz del mandatario dijo que Johnson conocía acusaciones que fueron resueltas o no progresaron hasta la fase de queja formal y que no se había considerado apropiado detener el nombramiento de Pincher debido a acusaciones no sustentadas. Mm. Mm. Johnson había sido informado de una queja formal sobre el comportamiento inapropiado de Pincher, mientras que este trabajó en el Ministerio de Exteriores entre el 2019 y 2020. ¿Sabéis qué? Me suena a un caso muy parecido acá en Chile, güey. ¿Cuál? Un caso de un, una persona que era candidato y que había tratado mal a una flaca, la había acosado sexualmente, ¿te acordáis? Sí, pero parece que no prosperó, ese candidato ahora está en el sur, con, en su parcela o no, está subido a un árbol no? Parece que está subido arriba un arbolito Sí, sí. <risa> meditando Mira lo que es la diferencia bueno entre los países ¿eh? Por eso te digo, profe ¿eh? Imagínense que todo lo que pasa acá, y en Argentina sin ir más lejos, todos los escándalos que han habido, eh, muy parecido a esto y ahí sigue el otro, bueno que la gente ya está media chata, pero a este se vio acorralado, como le digo, y, y renunció y renunció nomás. ¿no? Sí, vos, porque imagínate, esta queja del 2019-20 llevó a un proceso disciplinario que confirmó que sí hubo un comportamiento inapropiado. Claro. Después Boris Johnson dijo. Hubo una queja que me hicieron llegar a mí específicamente. Fue hace mucho tiempo y me la presentaron de forma oral. <risa> ya, <t> <risa> no, <risa> ya, ya tú no. sabes. <risa> Pero eso no es excusa. Yo debía haber actuado a partir de ella. Claro. Y también el primer ministro dijo que había sido un error. Y que se había comportado muy muy mal. Y le pide disculpas a las personas afectadas. Oye, ¿qué va a pasar ahora entonces con la renuncia del botón Boris? El, ya, en, en este caso... Eh, como en Inglaterra tienen un régimen parlamentario el partido que más sale votado es el que tiene que escoger al sucesor o sea, oh. dentro del mismo partido se va a escoger al, a quien va a ser el primer ministro. ¿Sabe cuál va a ser el partido preferido de ellos? ¿Cuál? El partido en la punta El partido en la punta <risa> Entonces, a este loco lo van a, lo, prácticamente lo hicieron renunciar porque todos los ministros renunciaron o sea, le quitaron el piso, porque ah, él no quería renunciar, pero hmm. cuando renunciaron todos, dijo ya, ok, me voy <risa> ¿Para que va a quedar jugando solo? Claro, <risa> a lo mejor yo cierro por fuera, cabrón. A ver. tiene que dimitir, no. sí. Bueno, entonces él, él presentó la renuncia ya a la reina Isabel y ella tendrá que pedirle al nuevo líder del partido que forme un nuevo gobierno. Ah, pero tendría que haberse esperado unos dos meses más si la vieja se va a morir, ¿no? <risa> y se, ¿en serio? Si la vieja se va yo cacho, que dos me, más de dos meses no le doy. Y ahí toda la atención se iba a ir para la vieja. ¿Qué? ¿Y, y importar el Boris Johnson? ¿Qué importar? La vieja se murió nomás. Todo Creo okay. que hay un manso protocolo para cuando se muera, ¿eh? Sí, sí, un protocolo ah. bastante potente que se le informa al primer ministro, después a la prensa, después a la familia. Sí, pues. Y se tocan unas canciones en todo Londres. No, sí, una cuestión súper cuática, sí. Y yo sé que se va luego porque a mí se me apareció Lucía en un sueño. Y me dijo, me la voy a llevar a esta concha. <risa> <risa> Así que, denlo por sentado. Oiga, vamos a una pausita, profe. Y ya hablamos con más capital de los sirios.